¿Cómo estamos arrancando este 23? Muy bien, en el nivel de reservas, con información del Banco Central, tenemos 3.800 millones, el último, el último dato que ha dado el ente emisor, que es un nivel que eh, es adecuado en términos de meses de importación. Generalmente, la métrica que usan la Organización Mundial del Comercio y otros como el FMI o el Banco Mundial es que tu nivel de reservas te alcancen para tres meses de importación. y Nosotros cumplimos con ello. Y eso es en el extremo, en el caso extremo, de que no tuvieras un flujo de exportaciones. no Si no tuvieses flujo de exportaciones, tendrías que tener este nivel de reservas para aguantar por lo menos tres meses de import. no Y eso lo cumple el nivel de las reservas que tiene actualmente el país. Decimos, ok, tenemos esto, esto, esto, esto, y así estamos, así arrancamos el 23. Hablemos de deuda, por favor, ministro. Bueno, el nivel de endeudamiento tenemos un nivel respecto a, al tamaño de la economía de un 29,9%. Ese es el nivel de endeudamiento externo que tiene el país. Igualmente, la, la métrica de la comunidad andina dice que si la economía está endeudada un 50% del tamaño de la economía, de la generación de ingresos y de actividad económica, ese es un nivel que podría llamar a la preocupación, y Bolivia no está en ese en esa situación. Tenemos un nivel de endeudamiento externo que está aparejado a un nivel del tamaño de la economía de un 29,9%. No obstante, la situación que vive el mundo, y ha vivido por la pandemia y, y está viviendo por la guerra, ha hecho de que muchos economistas a nivel mundial e incluso algunos organismos consideren incluso estas métricas ya inapropiadas porque una tendencia de todas las economías es a ir a un mayor endeudamiento. No obstante, nosotros estamos en un nivel razonable, prudente, que le permite tener holgura al país para hacer eh, frente a sus obligaciones con el resto del mundo. El índice, ¿Qué índice manejamos con el tema deuda interna? Con el endeudamiento externo hay una métrica de la Comunidad Andina de Naciones que dice que si llegase a un 50%, que ya muchos países lo han superado, uh -huh. sería un nivel que podría llamar a la preocupación. Pero Bolivia no está en esa situación de endeudamiento externo. Ahora, En este momento estamos con 29,9% respecto al Producto Interno Bruto, y eso es un indicador eh, razonable y también que muestra que el nivel de endeudamiento externo no, es, eh, no está en niveles preocupantes. Mucha gente se, preocupa, se pregunta por eh, esta, esta permanencia, este anclaje que hay del dólar en esta cotización. En el, obviamente es una política asumida por su un gobierno. Dentro de esto, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios de mantener el dólar en este en este costo, en esta cotización? Bueno, Bolivia ha tenido una política cambiaria en el espacio de los gobiernos neoliberales del año 85 al 2005, con mini devaluaciones. No sé si te acordarás, María René, nos pagaban el sueldo y corríamos a la Camacho o al estadio a hacer el cambio respectivo de nuestro sueldo en bolivianos en moneda extranjera. Y se suponía que con las devaluaciones continuas Bolivia iba a mejorar su competitividad y 20 años hemos devaluado la moneda nacional y ya deberíamos haber sido campeones de las exportaciones, ¿verdad? Pero eso no ocurrió. Lo que pasa es de que Bolivia no depende mucho de las cotizaciones de este tema de la competitividad en el tipo de cambio, sino más bien depende de las cotizaciones a nivel internacional, o sea, el precio del gas, de los minerales, de la soya que ...no responden a, la, a las cotizaciones de las monedas. Mm. Más aún, si consideras que el aparato productivo depende de insumos y bienes de capital... ...que no los producimos internamente, sino que son bienes importados... ...la política de haber asumido un tipo de cambio fijo le ha dado un espacio, unos grados de libertad... ...al sector productivo, especialmente al agropecuario... A también al industrial, de tener un elemento controlado en el costo de los insumos de los bienes importados, que son insumos y bienes de capital. Por lo tanto, eso genera, en todo caso, un elemento, un aliciente al sector empresarial. Y, obviamente, eso genera también que el costo de la subvención, por ejemplo, que se hacen los... E hidrocarburos, diésel, gasolina, mm. el que se hace para la producción de alimentos, tanto en la industria de pollos como en la de eh, cerdo, permite que los insumos no se disparen en términos de costo y eso golpea a la mesa de las familias, que es lo que más afectaría en el bienestar de las familias, de los hogares, por lo tanto son mayores los beneficios que ha logrado la sociedad con esta política cambiaria de tener el nivel del tipo de cambio anclado uh -huh. a 696. ¿Y como elemento negativo, podemos decir, ministro, eh, ¿vendría a ser el tema del contrabando? El contrabando eh, tiene una larga historia en el país, no es por necesariamente por el tema del tipo de cambio. Recordarás, más o menos en el año 99 el año 98, 99, se quiso hacer una gran reforma en la aduana, incluso colocaron a Amparo Vallivián como la dama de hierro que iba a desterrar el contrabando en el país, y eso no ocurrió. De que puede haber un elemento que pueda, eh, quién sabe, ser un incentivo para, en términos de comparación de monedas, eso depende de cuán, cuánto devalúa el país vecino o de donde se traen estos bienes de contrabando, pero el elemento central que tiene que hacerse énfasis es aquí que Bolivia tiene que cambiar de ser un país de comerciantes a ser un país de productores. Sí. Y ahí está la, las políticas de la sustitución de importaciones, el si Bolivia que presta al 0,5% a productores que quieran hacer sustitución de importaciones y esas son las medidas adecuadas para ir cambiando el perfil productivo y que también se incentive a que la producción nacional le haga frente en términos de costos a la producción extranjera. Este es un tema sumamente sensible, eh, ministro, y por supuesto todos, todos en este país queremos que el manejo económico permita al boliviano desarrollar sus capacidades empresariales, emprendedoras y más. Pero se hace difícil, se hace difícil. Eh, uno tiene una carga, una carga laboral compleja. Eh, hay muchos empresarios que la piensan 20 veces antes de contratarte, ¿no? O sea, van a asumir cargas laborales complejas, entonces dicen mejor no. O, de pronto, a pesar del esfuerzo que está haciendo el gobierno, porque hay que decirlo, para otorgación de créditos, para otorgación de eh, algunos beneficios arancelarios y más, de pronto las cargas impositivas son muy fuertes, las cargas eh, en materia de asignación de recursos también. Entonces, ser empresario en el país no es fácil y los resultados, si hacemos una evaluación porcentual que asume el crecimiento de la población, etcétera, etcétera, ¿lo están demostrando o me equivoco, ministro? Bueno, en términos de carga impositiva, Bolivia tiene una de las menores cargas impositivas y si uno ve el propio IVA, en otras economías están por encima del, del 13% que tenemos, unos tienen 15%, en otros países tienen 18, en otros 21, eh, solamente para hablarte de un impuesto y en términos del de, eh, impuesto a las ganancias, las utilidades, hay sistemas impositivos mucho más eh, eh, más pesados para el empresariado. En todo caso, el gobierno nacional otorga al empresariado posibilidades de tener energía subvencionada y se da en el tema del gas, se da en el tema del diésel, incluso en la parte eléctrica ha habido eh, espacios donde se ha otorgado estos alicientes para el sector productivo. Hay crédito también relativamente barato para el sector productivo, ahí están las tasas para los microempresarios del 11,5%, para las pymes 9%, para los medianos grandes empresarios 6%. Entonces, eh, María René, hay alicientes para que la, el emprendedurismo y también los empresarios puedan seguir generando actividad económica. Bueno, ojalá, ojalá eh, la gente que nos está escuchando, hay mucha gente joven que nos escucha y pueda ir y tocar puertas del sistema bancario, de incluso del sistema microfinanciero, etcétera para poder tener ese respaldo económico que le permita generar empresa. Y claro, la generación de empresa genera una fuente de trabajo buena que todos eh, queremos. Ahora, dentro de esto, el tema laboral es un tema delicado. ¿Ustedes piensan manejar esto de alguna manera, lograr algún tipo de incentivo? Porque, claro, uno contrasta la política que tenemos en el país, por ejemplo, guardando las diferencias con la política de manejo de recursos humanos eh, en Alemania, donde es, en, por determinados periodos es muy fácil contratar y despedir y el Estado crea fondos de eh, subvención o de sostén para el desempleo no sé que son realidades económicas absolutamente distintas, lo tengo claro ministro, pero, pero digo ¿hay eh, alguna expectativa de eh, soporte al empresariado para la contratación de gente? ¿contratación formal de gente? No, en este momento no tenemos ningún programa específico para eh, y directo como para que les demos recursos a los empresarios y con esos eh, recursos se contraten a, a personas que puedan trabajar en estas empresas privadas. Uh -huh. Lo que sí hay son estos incentivos que te señalaba y que generan mucho ahorro, ¿no? A ver, traerte bienes de capital. En ese momento los empresarios están trayendo bienes de capital con IVA de importación cero, grabado en arancelario cero y ahí se genera mucha productividad y la posibilidad de tener ahorros significativos. Se da el Bolivia con un crédito del 0,5%, y hay eh, eh, elementos de tasas para el sector productivo que, eh, sin duda alguna, son... Son tasas reguladas, pero que le permiten a los empresarios acceder al crédito, no como anteriormente accedían al 15, 18, 21%, como ocurría en el pasado. Entonces, todos estos elementos le permiten a la empresa tener la posibilidad de ir ahorrando costos, de ir bajando el costo unitario de producción. Entonces, eh, es así como el gobierno nacional va apoyando al sector emprendedor de microproductores, Ajá. de medianos productores y también grandes productores que han accedido al Bolivia. Ahora, hemos estado consultando a diferentes analistas, ministro, y hemos manejado una hipótesis. Y, mire, es un privilegio poderle formular esta pregunta y tal vez soy atrevida al hacerlo, pero y teniendo el, el nivel de producción que tenemos... Eh, teniendo también el nivel de contrabando que tenemos, eh, caminando, yendo al mercado, uno lo percibe de esta manera. Eh, ¿No estamos subvencionando a economías de China, a economías de Brasil, de Perú, de Chile, eh, porque no tenemos la suficiente producción para esta, esta política que ustedes asumen de fortalecimiento del mercado interno? A ver, uno de los elementos principales, digamos, que se ha de detectado y que el viceministerio de lucha contra el contrabando, la misma aduana nacional han coayudado es eh, el contrabando que se da en cerveza, ¿no? En el que afecta a la industria de la cervezas, sin duda alguna, o de los autos, estos autos chutos que llaman, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar de del sector empresarial que tú estás señalando María René eh, Bolivia no produce automóviles y sí produce cerveza entonces ahí probablemente hay un impacto pero no podemos decir que toda la producción nacional está afectada por el contrabando ponte a pensar que más bien eh, la producción de maíz el año pasado ha querido salirse de, la, de, de fuera de las fronteras del país por las cuestiones que se han dado climáticas y también problemas vecinos que han querido sacar nuestro maíz y se ha querido ir al otro lado entonces uh -huh. hay presiones de seguro de que mucha de la producción interna quiera salir como insumos como ser arroz o ser eh, maíz. De seguro que tenemos que seguir haciendo una, un, una lucha más eh, implacable contra el contrabando, ha mejorado muchísimo el la buena está mostrando en spots todas las semanas las incautaciones que se está haciendo, de que seguro no es suficiente, pero sí estamos dando los alicientes a la industria nacional para que la misma vaya generando mayor empleo, mayor actividad, y eso se ve en el mercado laboral. Uh -huh. Mercado laboral que estaba con 11% de desempleo, hoy está en 4,1%, hemos pasado de 3.1 millones de personas a 4.2 millones de personas empleadas. Por lo tanto, esta recuperación de la economía es una muestra de que el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos para mejorar el rumbo de la economía. De que tenemos que seguir haciéndolo y hacer más esfuerzos, de seguro María René. Eh, fíjese fíjese que eh, tengo tentación de hacerle otras, otras preguntas. ¿Le parece si hacemos una suerte de ping-pong de preguntas en el tema de, eh, por ejemplo, la eh, recaudación? Entiendo que en este momento la eh, decisión del gobierno es poder eh, recaudar bajo diferentes paraguas. Todo el mundo lo entiende, o sea, estamos viendo el esfuerzo que se está haciendo por recaudar. Ayer se ha firmado un convenio del Banco Unión con el Banco Central para este, entre comillas, eh, dólar, dólar productivo, dólar exportador, podemos decir. Mira, fueron los exportadores quienes buscaron al Banco Central. Sí, sí. Eso hay que decirlo también, ha habido reuniones previas, donde muchos exportadores han mostrado que eh, necesitan ayuda del gobierno por el tema que se ha suscitado el año pasado, los 36 días de paro, uh -huh. donde muchos exportadores han sido golpeados y que estaban buscando mejores condiciones para atraer sus recursos. Y entonces el Banco Central ha tenido la apertura y se han ido avanzando en estas reuniones. De la misma manera, eh, este bono remesero, es a consecuencia también de las de que varios embajadores, especialmente los que están en Europa y otros en otras latitudes del país, nos han dicho que muchos de los que hacen las remesas quisieran que estos sus recursos, Crescan, que les ¿no? cuesta tanto conseguir afuera, ganen un un porcentaje, digamos, adecuado, uh -huh. eh, y en bolivianos, entonces, también ahí el Banco Central ha aperturado y una política eh, importante, pero es en respuesta a estas solicitudes que se van haciendo en, de estos sectores tanto de los que envían sus remes como de los exportadores. ¿Y qué pasa en el tema de eh, los cueres? Le pregunto porque es algo muy doméstico, y yo creo que ha aumentado la bancarización, no tengo datos, es simple percepción de usuaria, de que a partir del uso de cueres hay más gente bancarizada, pero de pronto se habla de una figura en la que se registrarían los cueres y se ¿Tasarían los clueres o se le pondría algún tipo de impuesto? ¿Es esto cierto? ¿Esto va a ir adelante? Porque hay mucha información contradictoria. Ay, René, cualquier impuesto tiene que ser hecho por ley. Entonces, si hubiese que no hay un proyecto en ese sentido, tendría que discutirse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros, más bien, lo que hemos hecho es permitir que varias cooperativas, varios bancos pequeños, puedan a través del QR que sacó el Banco Central, de mejorar su operatividad en lugares distantes en el país. Y como tú bien decías, eso ha mejorado la bancarización en el sistema financiero nacional, y muchas personas utilizan el QR. Y esa es una información que está registrada... Eh, en el sistema financiero, o sea, de, de manera tal que nosotros eh, si hubiéramos querido ya cobrar un impuesto en relación a eso, lo hubiéramos hecho, pero estamos en un, eh, una etapa donde la gente tiene que bancarizarse y está aprovechando estas tecnologías, más aún ah. con lo que ocurrió en la pandemia, donde no había la proximidad o la posibilidad de proximidad, pero la gente ha empezado a utilizar estos dispositivos tecnológicos y el Banco Central ha ido en esa misma línea de incentivar los mismos a nivel nacional y no hay ningún impuesto a, a la puerta o a la vista para la utilización de esta tecnología. Qué importante escuchar de su voz este anuncio, porque entre las redes y claro todo lo que se especula, uno dice esto es, esto no tiene sentido, esto no no no no no no no cuaja y qué bueno escucharlo y que la gente que nos está escuchando a su vez sepa. Mientras más cueres hagamos, estamos ayudando ayudándonos todos. A ver otra cosa y con esto cerramos, sé ¿eh? que está ocupadísimo ministro, el tema del el oro. Eh, el sentido común te dice, ojalá el país tenga una política nacional para la, el manejo de un recurso que ha resultado y es estratégico. Eh, no es una ley, no es una disposición, debiera ser una política. ¿Cuál es la política que estamos siguiendo? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Y qué queremos obtener? A ver, nosotros cuando tuvimos la reuniones con Ferreco y Fecomán el año pasado, no sé si te acordás cuando quedó la Ciudad de La Paz un día o dos días sin posibilidad de transitar, nosotros hemos llegado a un acuerdo de colocar un, un aporte del sector aurífero a la economía nacional de 4,8% sobre el ingreso bruto. Muchos dicen y desprecian ese 4,8% como que es 4,8% cuando hay el 25%, pero son bases distintas, el 25% es sobre la utilidad, o sea, sobre los ingresos le, le restas los costos y de lo que queda, ahí pagas el 25%, pero este 48 es sobre los ingresos totales, y ese va a ser un aporte in, in significativo, relevante del sector aurífero para el erario nacional, y que se, tras, se verifica... ...y se ve perfeccionado en obras, en infraestructura carretera, en hospitales, en escuelas. Primera cosa. Segundo, este tema de el, la ley de fortalecimiento a las reservas internacionales... ...ya se va a venir discutiendo en la Asamblea hace dos años atrás. Y han habido, obviamente, oposición de varios actores eh, que eh, entendían que esto eh, los perjudicaba... Y si hoy vemos la propuesta de este proyecto de fortalecimiento de las reservas, no afecta a ningún sector productivo de una manera negativa. En todo caso, lo que más bien va a ser es que las 76 toneladas que, se, que salen de exportación del país, una parte las pueda comprar el Banco Central y luego refinarlas y volverlas oro monetario. Entonces... Eh, esa posibilidad de que el Banco Central pueda gestionar Como lo hace cualquier Banco Central del mundo María René Es un despropósito pensar que eh, hay algo inusual Que estaría haciendo el Banco Central Al poder gestionar tanto compra y venta de oro Lo hacen varios bancos centrales del mundo Y es una operación de gestión de los activos internacionales Entonces, y esta información de cuánto eh, toneladas tiene el Banco Central en, en términos de reservas en oro, cuánto en DEX, cuánto en divisas, siempre uh -huh. es otorgada mensualmente. Entonces no deberíamos tener los bolivianos ningún temor a que el Banco Central pueda hacer esta gestión. Más bien, en todo caso, lo que se va a ir mostrando a, a lo largo, después de que pueda ser eh, eh, esta ley aprobada, es que las reservas van a ir aumentando de forma importante. Y claro, lo que pasa es que muchos analistas han apuntado han sugerido que esta norma permitiría una libre venta, digamos, de las reservas que tenemos. Eh, ¿Ello está concebido en la norma? ¿Habría esa posibilidad eh, o no? Bueno, no solamente es la gestión de la venta no de las de, del oro monetario, también son operaciones financieras que le permiten a que no se pierda el valor. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes una casa que va perdiendo valor y tú no tienes ningún permiso para poder impedir que baje el valor de esto haciendo alguna gestión financiera? Entonces, alguien también, algún día también pueden tocar la puerta y decir por qué el Banco Central en su momento, si el precio del oro que en algunas veces ha... Ah, ido bajando, no se ha hecho una gestión al respecto, pues hay una prohibición de la ley en este momento, pero eso no evita que eh, haya un impacto en la en el stock de las reservas. Por lo tanto, cualquier banco central que actualmente opere en el mundo tiene la facultad y los grados de libertad de gestionar el uso de estos activos monetarios, estos activos de oro para que se minimicen este tipo de pérdidas y se gestionen de mejor manera las reservas internacionales. Hay bancos centrales que no tienen oro ni les interesa tener oro. Otros sí, dependiendo de cómo quieran gestionar o hacer la gestión de los activos internacionales. El Banco Central tiene planeado comprar oro, por está en el proyecto de ley, para reforzar también y que la gente vea que va aumentando uh -huh. también la eh, cantidad de oro en las reservas en el futuro a través de la compra de oro, pero claro también que, sí. que cuando pueda gestionar estas ventas, lo haga en la mejor medida para optimizar y mejorar el valor de nuestras reservas internacionales. Qué importante poder conversar con usted de primera mano. Señor ministro, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dado. Sabemos de su apretada agenda, ha sido muy gentil, muy amable. No, bueno, pues Yo soy el agradecido María René y también a Raúl al programa de primera mano de FM La Paz por el espacio que me han dado. Muchas gracias. El ministro Marcelo Montenegro, ministro de Economía, hablándonos de la salud económica del país aquí en de primera mano. Enseguida volvemos con De Primera Mano.